La Municipal y Senasac intensifican sus operativos en los mercados y puestos fronterizos. Tienen que verificar siempre al momento de, de recibir los, los, los, los productos, ¿no? Porque hay que ver en este caso el registro sanitario, el envase y las características que tenga que tener también, ¿no? Porque es preferible siempre que el producto sea, sea, sea pues, eh, de marca conocida, ¿no? Entonces, si va a ser un producto que, que no es, entonces puede ser la, la posibilidad, ¿no? pedir a la, a la población con el debido respeto, ¿no? De que si hubiera, si, si, si detectara cualquier inseguridad, cualquier sospecha de que puedan poner inmediatamente la denuncia, ¿no? Ante esta situación, vendedores manifiestan su preocupación y piden a las autoridades que puedan realizar también los controles. Me parece que aquí no hay ese error. Otros dicen de que hay una, una marca, dicen, no sé, pero nosotros tenemos mucho cuidado en agarrar esas cosas. Nosotros agarramos lo, las marcas conocidas, nomás que vienen del Brasil. Eso nomás estamos vendiendo. Claro, pero nos preocupa, en eso debe preocuparse más en las autoridades, ¿no? ¿De dónde estará viniendo? ¿Será de, del Perú o será del Brasil? Eso no sabemos. A este mercado no está llegando ese clase de arroz. Falta que nosotros, todos los comerciantes, tenemos que darnos cuenta porque no queremos tener problemas con, con las autoridades. Entonces, también la, las autoridades tienen que ponerse fuerte para controlar. Tanto por las trancas, de todo lado tienen que, no tienen que permitir otro arroz que entre.